Hola muy buenas, hoy estoy especialmente feliz porque en el vídeo anterior hemos llegado a las dos visitas Increíble, eh Me pongo a pensarlo de que hemos llegado a las dos visitas es que me emociono tanto que estoy por comprarme, ya eh, precomprarme y pedir un crédito al banco para comprarme un Ferrari Entonces, yo quiero para este vídeo Para este vídeo, quiero Es que no sé si mucho Quiero una meta de un like Un like Si llegamos a la meta de un like en este vídeo eh, Haré otro vídeo Celebrando que hemos llegado a un like ¿Vale? Venga, eh, Dale like